Estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia. Esto es La Noche del Día por Abi y a la Televisión y lo habíamos anunciado. Estamos de Santa Cruz y el, el presidente de la FAM Bolivia, Álvaro Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar precisamente de esta reunión que se tuvo junto al Ministerio de Salud, los municipios del país a través de, de la FAM en el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, señor Alcalde? Es un gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes desde aquí, de Santa Cruz de la Sierra. Quiero agradecerle por estos minutos, para guardarnos unos minutos también. Y lo importante de ello, y entramos directo, eh, hemos escuchado, se establece un cronograma para la implementación del Sistema Único de Salud. Eh, ¿Qué significa para los municipios? ¿Ustedes han hecho un análisis eh, a propósito de, de la implementación del SUS, por favor? Sí, sí, Gabriela. Eh, Está, está, cl está claro que eh, los, eh, la aplicación de este sistema no se puede llevar si no es en coordinación tanto con los gobiernos municipales, las gobernaciones y, y, y, y sobre todo el sector de los médicos. ¿no? Entonces eh, hoy día nos hemos reunido con el ministro, el viceministro, eh, su equipo técnico del, de, de, del ministro para que eh, hagamos un cronograma de eh, trabajo conjunto. Eh, el principal objetivo es eh, que los municipios sean parte también de la eh, implementación de este sistema único de salud, pero también parte de lo que va a ser la elaboración de la propuesta de ley y también parte de lo que va a ser la reglamentación de eh, lo que vendría a ser la ley que va a permitir regular la implementación de este nuevo nuevo sistema. Eh, todos coinciden que es tan importante la implementación de este sistema y todos los presidentes de eh, las AMDES han fijado fechas eh, durante estas dos semanas a realizar unas, una socialización o trabajo conjunto con el ministerio para que se empiece a implementar este, este nuevo sistema eh, único de, de salud, ¿no? ¿Cuál es la situación de los municipios? Porque eh, efectivamente tienen un rol muy importante en la implementación del SUS eh, y se está relacionado también al mismo presupuesto y, y las competencias que tengan. Se ha hablado de estos temas. Hay municipios con menores recursos con relación a otros y la idea del Sistema Único es que se pueda garantizar a la población una calidad también en la atención en salud. Sí, así es. Algo muy interesante, eh, Gabriela, es que eh, hoy eh, el trabajo con el Ministerio ha identificado que hay municipios que posiblemente hayan desarrollado más su sistema de salud y no se pretende que el ministerio ingrese a esos municipios y cambie todo su sistema al contrario se pretende coordinar para fortalecer el sistema de salud esto, esto pasa en, en Santa Cruz que hay un sistema de, en el municipio de Santa Cruz que hay un sistema de salud más desarrollado también en Sucre, también en el departamento de Tarija. Entonces, no es que se saca el sistema que tienen actualmente y e ingresa el, el SUS. No, al contrario, esto va a permitir fortalecer. Por eso es que se ha hablado de manera específica de, de cada de cada departamento, tiene una realidad diferente. Los municipios también tenemos una realidad diferente, como tú bien lo decías, de acuerdo a la población, la capacidad económica que tenemos. Entonces, esto es algo valorable que es, se va a realizar porque eh, para evitar confusiones en la población. ¿no? El sistema, el SUS, si en un municipio tienen un sistema bueno, ¿no? y tienen por decirle, tienen 50 prestaciones, el SUD va a traer otras 30 prestaciones o otras 50 y se van a sumar, se van a complementar y eso es algo muy, muy bueno y se ha acordado así y se está comenzando, como decíamos, desde eh, la próxima semana en cada departamento para hacer trabajo coordinado para establecer su implementación. En cada departamento y en cada municipio ¿no? ¿Qué va a significar? Porque ustedes hablaban de un, de un cronograma para, eh, para tener tareas En eh, la forma en la que se vaya a implementar Esta coordinación implica Socialización, implica conocer Las necesidades de cada región eh, ¿qué, ¿Qué tipo de implementación? ¿Cómo en la práctica ustedes han tenido El contacto con el Ministerio de Salud Y han señalado que, que se va a implementar Esto porque los servicios Y la prestación de los mismos es a partir del mes De marzo de hecho Sí, en realidad implica trabajo conjunto, implica eh, coordinación. La, el tema de salud es una competencia compartida ¿no? y complementaria, tiene que ser entre los eh, niveles del Estado. Es un problema de, de todos, por eso eh, se va a realizar un trabajo compartido, como reitero, eh, donde se va a ver la realidad de cada municipio. ¿Qué va a hacer ese trabajo? Va a ser una socialización de la propuesta y va al explicar en un municipio, en un departamento, va a haber, puede existir un planteamiento de un municipio o del departamento para que complemente o enriquezca la propuesta de la implementación del de, eh, sistema único de salud. Entonces, es un trabajo compartido, competencia compartido y sobre todo lo que decíamos, un trabajo que tiene que ser bien comprometido para mejorar nuestros sistemas. Es simplemente un trabajo de socialización y de construcción de un sistema. Efectivamente, en realidad, yo diría a Gabriela que el sistema único de está comenzando, requiere un, un proceso de implementación. No se olviden ustedes, eh, eh, es un buen ejemplo, la ley avelino siñani que ha sido para el tema de educación, se planteó la ley y, o se, se promulgó la ley y la aplicación no fue inmediata la aplicación fue progresivamente ya se ha iniciado con la implementación de este sistema pero poco a poco se va a ir eh, implementando todos los beneficios en unos 3, 4 eh, años, a 5 se va a lograr llegar a, a mejorar el sistema con todas las prestaciones que corresponden hay un monto de 200 millones de dólares también Estamos de acuerdo que no es el monto suficiente, pero ya es un inicio que va a ir fortaleciendo al, al Sistema Único de Salud. Entonces, es un trabajo compartido y complementario entre los niveles del Estado. ¿no? Y eso significa también eh, la correspondencia en lo que se refiere a los montos y al presupuesto que decidan, ya sean los gobiernos subnacionales, me refiero a gobernaciones y municipios. En este caso se habla del 15.5%, si más no me equivoco. El 15.5% de los gobiernos municipales es lo, que, es lo mínimo que hemos venido eh, aportando o destinando los gobiernos municipales. En realidad yo puedo garantizar que eh, los gobiernos municipales han destinado más recursos del 15.5% porque eh, los municipios hemos realizado inversiones en infraestructura, en equipamiento, en personal, en programas. Entonces, está claro que eh, ese, ese monto siempre ha quedado menos a lo que nosotros invertimos. Inicialmente, ese es el monto que tenemos que destinar, pero estoy seguro que eh, si hay que aportar algo más de recursos, habrá las condiciones de acuerdo a la capacidad de eh, cada municipio también, ¿no? Evidentemente, así como había municipios y eso lo decimos porque hemos revisado los mismos indicadores que llegaban al 15.5 había otros que, que también destinaban menos y, y ahora sí existe como que y otros más, obviamente por la capacidad. Ahora sí se, se necesita ese mínimo de 15.5 para poder también garantizar el tema de, de los eh, recursos y las prestaciones, porque eso es un trabajo coordinado. Eh, ahora y luego la siguiente consulta: se están realizando las inscripciones en los centros de salud, eh, todo los días, eh, hay percepción eh, también de la población y necesidad de que se pueda atender en este trabajo coordinado. Eh, ¿Cuál es la situación? Ustedes han visto en los municipios también ¿cómo, cómo está ya respondiendo, señor alcalde. Gabriela, se ha comenzado la inscripción no en todos los departamentos ni, ni en todos los municipios. Es una inscripción que está yendo progresivamente. Algunos departamentos ya, en, ya han iniciado, Santa Cruz ha iniciado, La Paz ha iniciado, algunos departamentos falta que, que eh, inicien esta, esta actividad, eh, y esperamos que eh, en base al cronograma de coordinación que se tiene con los con el Ministerio de Gobierno lo podamos hacer, ¿no? eh, pero estamos sujetos a este trabajo todavía, el, el inscribirse es un primer paso es un primer paso, por eso digo yo creo que el sistema ya ha comenzado a orden a, a, a construirse pero hay que realizar algunos trabajos importantes eh, y esperamos que las reuniones de trabajo que tengamos con el Ministerio de eh, Salud estos, estos días ya aclare las fechas de, de inicio de las inscripciones. Sin embargo, ya a partir de marzo también se va a empezar a, a brindar algunos servicios. Pero vuelvo a repetir y yo... Tenía el ejemplo que me contaba mi, mi, mi señor padre, él me decía, cuando se implementó el SUMI, el sistema que actualmente tenemos, también hubo este, esta, este, estas posturas o estos cuestionamientos en ese momento de los médicos. Ahora se vuelve a repetir, pero bueno, al final... Eh, se implementó el sistema y, y los médicos empezaron a trabajar ahí. Ahora esperamos no solo que trabajen, sino que estamos seguros que con la experiencia y el conocimiento que ellos tienen pueden enriquecer y fortalecer eh, este, este nuevo sistema y ahí vamos a ir eh, eh, a través de un cronograma de eh, actividades y trabajos vamos a ir implementando el SUS para nuestro, oh, para nuestro país a través de los gobiernos municipales. Quiero agradecerle por estos minutos, eh, señor alcalde, y siempre bienvenido a Villela la Televisión. Cuando esté por acá en La Paz también, pues lo vamos a esperar. No, Muchísimas gracias, Gabriela, como siempre, tan atenta todo tu equipo de, de trabajo. Y bueno, hoy estamos hablando de este tema, pero tengo que ir a La Paz para que invitarle personalmente a que nos acompañe a la Vendimia en el mes de marzo y, y bueno, a, a disfrutar también de, de la buena producción de uva, de vinos y cinganes de nuestra chura tarija. Pues acá la vamos a esperar para hablar también de ese tema, de, de la vendimia y esto que es pues tan característico al sur del país y ya todos los bolivianos sin duda alguna lo esperamos. Muchísimas gracias, lo vamos a esperar acá en La Paz, señor alcalde. Ha sido un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Gabriel. Hemos conversado con el presidente de la FAN a propósito de esta reunión que culminaba hace horas, nada más, para establecer este cronograma. Inicien ya los trabajos en la siguiente semana y también este compromiso de que este sistema tiene que, de manera paula tiene que implementarse en el país y esa es una necesidad. Nosotros vamos a una pausa que tendremos al retornar. Vamos a hablar. Ven que se ha presentado, que está siendo tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la privatización y capitalización que ha vivido en nuestro país, el daño económico llega a los 21 mil millones de bolivianos. Una pausa y volvemos.